y otro que es Palabra de Guerrillero Palabra de Guerrillero está en poemas de ¿no? Sí Bien Plaza Roja para solo es un fragmento Aquí yo he estado en el centro del incendio en plena Plaza Roja y varias veces tragándome mis pelas y forzando mi pequeñísima alegría he dicho paz en rojo en calles, en plazas y jardines, y digo paz en Moscú, en Tashkent, o en el corazón herido de mi pueblo. Javier Heró, poesías completas y homenaje, ediciones de la rama Floresta, 1960. Y en poemas dispersos, que también está dentro de la esta edición de Javier Heró, poesías, en completación y homenaje, esta palabra de guerra. Porque mi patria es hermosa, como una espada en el aire, y más grande ahora y aún, y más hermosa todavía. Yo hablo y la defiendo con mi vida, no me importa lo que digan los traidores. Hemos cerrado el paso, con gruesas lágrimas y el, cielo. el cielo es nuestro, nuestro el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado el trigo, son nuestros y para siempre nos pertenecen el mar, las montañas y los pájaros.